¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, yo venía cruzando y vi un humazo y la doña que ahí estaba. Y me dice, "Uh, e, un humo, humo, llévanme allí. Va, llévanme. Yo la llevar Un papu allá, de allá, pero la doña. Que para allá, llamaban ahora. ¿Tú qué estabas adentro de la vivienda? ¿Qué se quemó allá adentro? Ahí hay varias cosas que más aparecen. Sí, lo humos rápido, Sí, ven. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Mi nombre es Carlos. Carlos, ¿Carlos sí, ¿qué? Es? Carlos González. No, es porque, sí. es por lo que tú no, yo vengo caminando y todavía vienes sumerido. Digo, pero ven a calle, quemando leña, que estamos, quemando una goma. Cuando veo el es que esa casa, suelta a los vecinos que llegan a tiempo, mi hermano. Si no, no es saber el fracaso que había pasado aquí. Gracias,